Desde el micro Aten Capital queremos compartir con ustedes la información de las elecciones de la CTA que se van a realizar este miércoles 9 de noviembre. A diferencia de las elecciones que siempre estamos acostumbrados a participar, esta vez el horario va a ser, atención, de 8 a 17 horas. Para vespertinos y nocturnos mucha atención, son apenas 10 urnas volantes para recorrer las escuelas con gran cantidad de instituciones en las que se va a ser muy difícil recorrerlas a todas en cada turno. También es posible que te encuentres en urnas fijas y alejadas de tu lugar de trabajo. Los padrones por otra parte tienen muchas irregularidades y hemos presentado unas mil correcciones por lo que podés aparecer en otra localidad o en alguna urna que no corresponda a tu escuela. Evidentemente Quintriqueo y Yaski no quieren que votemos las y los trabajadores de la educación como lo hicimos en Cetera. Para ello vamos a poner en marcha el mandato que nos dio la última asamblea de una jornada de lucha para poder ir a votar, como verán no va a ser tan fácil pero vamos a dar esa pelea. Te pedimos que comiences a prepararte de la siguiente manera, primero buscate en el padrón para saber en qué urna votas o si estás en el padrón. Segundo, si estás en una urna volante, encontrá la escuela en el circuito de urnas que publicaremos en Facebook de Atencapital. Tenés siempre tu DNI a mano para emitir el voto. Tercero, el lunes por la mañana iremos a la Junta Electoral y al Ministerio de Trabajo para insistir en subsanar estas irregularidades. Así que es necesario atención para saber los pasos a seguir que iremos informando y poder votar con seguridad. Las y los delegados juegan un papel muy importante en esta situación, informando para poder superar las maniobras fraudulentas de la burocracia. La jornada de lucha será sin asistencia a los lugares de trabajo para ir a votar y allí se entregará la constancia. Por cualquier duda, consulta, comunícate con él o la referente de la comisión directiva de tu escuela. Tu delegada, tu delegado... Porque tenemos que superar todos los obstáculos. Hemos dado muchas y duras batallas. Esta la vamos a enfrentar en defensa de una CTA independiente, democrática y de lucha. Basta de fraude, basta de patotas. Con todo, fuerza compañeras y compañeros. Esto fue Aten Capital les canta las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.